Capítulo 12. La declaración de Alicia. Estoy aquí, contestó Alicia, olvidándose con la precipitación del momento de lo mucho que había crecido hacía poco, y se levantó tan deprisa que rozó la tribuna de los jurados con el borde de la falda, derribándolos a todos encima de la gente que había al pie, y al verlos agitándose allá abajo, le recordó cómo saltaban los peces de una pecera que había derribado hacía una semana en su casa. —¡Ay, ustedes perdonen, señores! dijo en tono de gran pesar, y los empezó a levantar con la mayor diligencia, pues el accidente de la pecera la obsesionaba y recordaba que era preciso recogerlos en el acto y volver a meterlos en el palco de los jurados, pues de lo contrario se morirían. —No puede continuar la vista mientras los jurados no estén cada cual en su sitio —dijo el rey con mucha gravedad. Y añadió rotundamente, y mirando con dura severidad a Alicia. —Hasta que estén todos en sus sitios, sin faltar uno. Alicia miró a la plataforma de los jurados y vio que con las prisas había puesto a la pobre lagartija de cabeza, de manera que el animalito, agitaba la cola con melancolía sin poderse mover de aquella postura ella la puso bien enseguida aunque pensando no creo que esto ponga ni quite gran cosa al proceso podía muy bien celebrarse la sesión estando este animalito de espaldas en cuanto el jurado se repuso un poco de la emoción de la caída y todos hubieron recuperado sus pizarrinas y sus pizarras se entregaron con afán a redactar el relato del accidente Sólo la lagartija permanecía inactiva, como demasiado alterada por lo sucedido, mirando al techo boquiabierta. —¿Qué sabes tú de este asunto? —preguntó el rey a Alicia. —Nada, señor —dijo ésta. —¿Nada en absoluto? —insistió el rey. —En absoluto —volvió a decir Alicia. —¡Eso es muy importante! —observó el rey, volviéndose a los jurados. Estos habían comenzado a escribir cuando el Conejo Blanco observó, «Su Majestad quiere decir muy poco importante, poned no importante», y lo dijo en el tono más respetuoso que pudo, pero mirando al rey y haciendo un guiño de inteligencia. Y al monarca faltóle tiempo para rectificar, «¡Por supuesto, no importante!», y empezó a decirse entre dientes importante, no importante, importante, no importante, como ensayando de qué manera sonaba mejor. Unos jurados pusieron «importante» y otros «no importante». Alicia lo comprobó, porque veía cómodamente las pizarras desde lo alto, y se volvió a decir para sus adentros «eso sí que ni quita ni pone». En aquel momento el rey que había estado muy ocupado escribiendo algo en su cuaderno de notas, exclamó. ¡Silencio! y agregó, leyendo en su cuaderno. Artículo 42 del reglamento. Todo aquel que pase de la talla de una milla será excluido de la sala. Todas las miradas se fijaron en Alicia. Pero yo, dijo ella, no tengo una milla de estatura. Sí, afirmó el rey. Y la reina corroboró. Casi dos millas. ¿Y qué? Yo no me voy por eso, protestó Alicia. Porque, además, esa no es una disposición regular. La acaba de inventar Su Majestad. Es el artículo más antiguo del reglamento, dijo el rey. Entonces, llevaría el número uno, objetó Alicia. El rey palideció y cerró el cuaderno precipitadamente. Y volviéndose al jurado, —dijo sin alzar mucho su temblorosa voz—, ahora venga el fallo. —Todavía hay más pruebas, Majestad —dijo el Conejo Blanco, saltando con vehemencia—. Acaba de ser cogido del suelo este papel. —¿Qué dice? —No ha sido abierto todavía —respondió el Conejo Blanco—, mas parece una carta dirigida por el inculpado a… yo creo que a alguna persona. —Así debe de ser —observó el rey a menos que no esté dirigida a nadie, cosa fuera de lo normal, ¿comprendes? —¿A quién va escrito el sobre? —se le ocurrió preguntar a uno de los jurados. —No trae dirección —dijo el Conejo Blanco—, el sobre viene en blanco. Y, desdoblando el papel, añadió —No se trata de una carta, es una retaíla de versos. —¿Son de puño y letra del prisionero? —preguntó otro jurado. —¿No? —dijo el Conejo Blanco—, y eso es lo más raro del caso. Los jurados estaban perplejos. —¡Es que habrá desfigurado su letra!—observó el Rey. Todo el jurado se reanimó a estas palabras. —Por favor, Majestad, que yo no he escrito eso ni hay quien pueda probarlo. El escrito no trae firma alguna. —El no haberlo firmado agrava la culpa—aseveró el Rey. Debes querer decir que te distrajiste, pues de lo contrario tenías que firmar como hombre honrado. Hubo aplausos unánimes. Era lo primero en verdad interesante que se le había ocurrido a Su Majestad durante la sesión. —¡Eso demuestra que es culpable! —afirmó la reina. —¡Eso no prueba nada! —protestó Alicia. —¿Cómo puede afirmarse así cuando ni siquiera se han leído las estrofas? —¡Que se lean! —ordenó el rey. El conejo blanco se caló los lentes. ¿Quiere decirme, Su Majestad, por dónde quiere que comience? Comienza por el principio y no pares hasta el final. He aquí los versos que leyó el conejo blanco. Me han dicho que fuiste con ella y que de mí te llegó a hablar. Y aunque a mi humor no le hace mella, dijo que yo no sé nadar. Él escribió que yo no fui. Todos sabemos que es verdad. Di, qué sería pues de ti, si ella inquiere la realidad. Dale uno a ella, y a él le dan dos, y tú nos das lo menos tres. Mas eran míos todos los que te devuelven, como ves. Si ella y yo nos vemos un día entre madejas de procesos, juro que los defendería para que no sean presos. Hoy mi opinión es que tú fuiste, antes de que ella se enojara, el obstáculo que surgiste, entre ellos yo y la verdad clara. No se entere que quiso más a los otros, quede esto aquí, sin que lo sepan los demás, para ti solo y para mí. —¡Esta es la prueba más importante que poseemos! —dijo el rey frotándose las manos—. —¡Ahora, pues, que dicten los jurados! —Si alguno se ve capaz de explicar esa prueba tan evidente —dijo Alicia, sin miedo ya de interrumpirle, por lo mucho que había crecido en un momento—, yo le doy media peseta. No hay en todo eso ni una palabra que tenga sentido. Todos los jurados se apresuraron a escribir en sus pizarras estas palabras. No hay en todo ello ni una palabra que tenga sentido pero se guardaron muy bien de intentar poner en claro lo que decía aquel papel. —Si no tiene ningún sentido —observó el rey—, tanto mejor, pues nos ahorra una barbaridad de preocupaciones que nos daría el tener que interpretarlo. Sin embargo, no sé —agregó, desarrugando el papel de los versos en la rodilla y mirándolos con un ojo cerrado—. —Creo adivinar algún sentido en ellos. Dijo que yo no sé nadar —repitió leyendo— y volviéndose al punto a la sota, hízole esta pregunta. —¿De veras no sabes nadar? La sota movió la cabeza tristemente y dijo —¿Tengo yo aspecto de nadador? La verdad es que no lo tenía, puesto que se trataba de un naipe de cartón. —¡Hasta aquí muy bien! —dijo el rey, y siguió murmurando entre dientes los versos en esta forma—. —Todos sabemos que es verdad. Esto lo dice el jurado, por supuesto. Dadle uno a ella y a él le dan dos. Ya. Eso es lo que debió de hacer con los bollos, ¿comprendéis? Pero es que luego dice, observó Alicia. Mas eran míos todos los que te devuelven, como ves. Claro. como que están todos ahí. exclamó el Rey, victorioso, señalando a los pasteles que estaban en la mesa. ¿Queréis nada más claro? Luego dice antes de que ella se enojara. Y volviéndose a la reina, le preguntó —Tú nunca te enojaste, ¿no es eso, querida? —¡Nunca!—dijo la reina con furia, arrojando un tintero a la lagartija al pronunciar estas palabras. El desdichado Guillermín se había desengañado de que escribir con la yema del dedo no conducía a nada, por lo que desistió de ello, pero ahora se puso inmediatamente a escribir mojando el dedo en la tinta que le goteaba por la cara. Resulta, pues, dijo el rey, sonriente y paseando la mirada por la sala, que estas palabras del verso no tienen relación contigo y nada prueban. Hubo un silencio mortal. Se trata de un chiste, de un bromazo, añadió el rey, lleno de enojo. Y todo el mundo soltó la carcajada. Y por vigésima vez al menos aquel día, el rey ordenó, —Ahora pronuncie el jurado su veredicto. —¡No, no! —clamó la reina—, lo primero las sentencias, el veredicto, luego... —¡Simplezas y tonterías! —exclamó Alicia, alzando la voz—. ¡Qué ocurrencia pedir antes la sentencia que el fallo! —¡Cállate tú! —gritó la reina, encendida como la grana. —¡No quiero! —respondió Alicia. Cortadle la cabeza, ordenó la reina, chillando cuanto pudo. Pero nadie se movió. ¿Quién va a haceros caso? dijo Alicia, que había vuelto a su estatura normal. ¿No comprende vuestra Majestad que toda la corte no es más que un juego de naipes? Y en aquel momento, todas las cartas de la baraja se levantaron por el aire, formando un torbellino alrededor de ella. Alicia lanzó un leve grito, mezcla de miedo y de enojo, y al esforzarse por apartarlas, se encontró con que se hallaba sentada en el margen del campo, junto a su hermana, con la cabeza apoyada en su falda, mientras ésta iba apartando cuidadosamente algunas hojas secas que, desprendidas de las ramas, le habían caído en la cara. —¡Alicia! ¡Nena! ¡Despierta ya! ¡¿Cuánto has dormido?! le dijo su hermana. ¡Oh! Si supieras qué cosas más extrañas he soñado, contestó Alicia. Y le contó, lo mejor que supo y según fue recordando, todas las aventuras que le pasaron y que vosotros acabáis de leer. Así que hubo terminado, su hermana le dio un beso y le dijo, Ha sido un sueño verdaderamente extraño, nena, pero... ¿Sabes que es tarde y que no has merendado aún? Alicia se levantó y se fue corriendo a su casa, sin poder apartar el pensamiento de las cosas extraordinarias que había visto en sueños. Ahora bien, su hermana permaneció inmóvil, apoyada la cabeza en la palma de la mano, la mirada perdida en el cielo del ocaso y el pensamiento siguiendo a la pequeña, a través de sus maravillosas aventuras, hasta que también ella empezó a soñar a su manera, y he aquí lo que vio. Empezó por imaginarse a su hermanita Alicia. Parecíale tenerla todavía a su lado, poniéndole las manos en las rodillas y mirándola con sus ojuelos claros y anhelantes. Oía todos los matices de su voz, y observaba el delicado movimiento con que su cabecita echaba hacia atrás los bucles que le ponían con insistencia hebras en los ojos. Y luego, en la calma de la tarde, empezó a oír o a fingirse que percibía los rumores que producían los extraños seres del sueño de Alicia y que llenaban de vida el campo. La hierba alta temblaba cuando el conejo blanco saltaba a sus pies. El ratoncillo medroso cruzaba, salpicando, un charco cercano. Sonaba el tintineo de las tazas y las cucharillas de la liebre marceña, que continuaba con sus amigos en una inacabable merienda. La penetrante vocecilla de la reina seguía repartiendo penas de muerte entre los infelices invitados. Otra vez el niño cerdito estornudaba en la falta de la duquesa mientras los platos y las fuentes se estrellaban alrededor. Todavía el chillido del grifo, el chirrido del pizarrín de la lagartija y el incidente de la represión de los conejillos de indias eran visiones y rumores que poblaban el aire, a lo que se mezclaba el distante sollozar de la falsa tortuga. De esta manera, la hermana de Alicia cerró los ojos y se creyó casi, en el país de las maravillas, aunque sabía que no tenía que hacer más que abrir los párpados para encontrarse otra vez en la triste realidad. La hierba sólo se ondularía al paso del viento, y el charco sólo se agitaría al temblor de las cañas. El tintineo del servicio de té se trocaría por el tintineo de las esquilas y los gritos de la reina en las voces quedaba un zagal. En fin, los estornudos del rorro, los chillidos del grifo y todos los otros ruidos extraños se transformarían, estaba bien segura de ello, en el rumor confuso del trajín del patio de la granja, en tanto que el balar del ganado, que venía de lejos, equivaldría a los profundos sollozos de la falsa tortuga. Finalmente, se trazó a sí misma un cuadro de su hermanita, ya mayor, hecha una mujer, que conservaría a lo largo de sus años más floridos el corazón sencillo y tierno de su infancia. La veía rodeada de otros niños que la contemplaban con ojillos claros y anhelantes, mientras ella les contaba unas raras historias, acaso la de sus aventuras de antaño en el País de las Maravillas, y observaba, cómo sentía las mismas penas ingenuas y los mismos entusiasmos sencillos que ellos, complacida en abocar de esta suerte los días felices de las vacaciones estivales.